Hola muy buenas, espero que todos estéis bien os vengo a proponer otro nuevo juego a ver si este os gusta un poco más para ello necesito cuatro cartas que son el As, el 2, el 3 y el 4 de corazones y los vamos a poner aquí en su sitio el 4, el 3, el 2 y el As. si yo cojo las cartas y pongo el 4, el 3, el 2 y el as, fijaros lo que ocurre si yo cojo el as aquí abajo, lo saco arriba si yo pongo el 2 arriba, lo saco abajo si yo meto el 3 al medio y da la vuelta, lo saco aquí arriba y si yo pongo el 4 arriba, lo saco en el medio y dado la vuelta. Espero que os haya gustado. Venga, hasta otra.